No puedo hacérmelo todo. ¿Por qué? Bueno, también la ley del impuesto sobre la renta en su artículo, en su caso 32, si mal no me equivoco, fue, fue el que estábamos viendo aquí arriba, de los 175 mil. Déjenme, ya lo perdí. Aquí está. Dice, eh, lo dispuesto en esta fracción no será aplicable tratándose de contribuyentes cuya actividad consiste en el otorgamiento del uso de temporal de automóviles. A ellos es diferente, siempre y cuando lo deciden efectivamente. Bueno. Aquello que me permitió únicamente 275, en proporción los gastos también tendrán que ser deducibles en esa proporción. Los gastos de mantenimiento también, todo aquello que tenga que ver con el auto, tendrá que ser en proporción. ¿Ok? Ojo, nada más quisiera mencionarles. Muy pocas son las personas que hacen este tipo de cálculos. Les soy sincero, muy pocas son las personas que hacen esto que acabo de hacer. Solo comentarte, en el caso que pidas una devolución, aquí es donde te van a amarrar la mayoría de las personas. En este caso, el Servicio de Administración Tributaria. Porque te va a decir, ok, tienes un automóvil de tal valor, tus gastos también, Deben de ser con base en este factor. Es decir, ¿por qué te me hiciste deducible el 100% de la gasolina cuando quedaba un remanente, como ustedes pueden ver, queda un remanente que en su caso, pues es, es una partida contable, no fiscal. ¿Me afecta contablemente? Sí. ¿Lo pagué? Sí. Pero fiscalmente no me lo puedo acreditar. ¿Por qué? Así lo dispuso el, el legislador. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, como pueden ver, aquí va a haber dos, dos cosas que vamos a tener que tomar en cuenta. Y la gasolina. Ya hicimos la proporción, ¿va? ¿Hasta ahí vamos bien? No sé si tengan alguna duda. Aquí ya nos está diciendo. Tengo duda en la proporción. ¿Cómo la saco? Ok, perfecto. ¿Cómo sacas la proporción? Es lo que te permiten. Aquí está la fórmula. Lo que te permiten, perdón, esto es 175, sí. Aquí, aquí está la fórmula, perdón. Lo que te permiten de deducción, los 175 mil, entre el subtotal de la factura del auto. Eso te va a dar un porcentaje. Vuelvo a repetir. Lo que tienes el tope de, de deducción, 175, entre... El costo sin IVA. El costo sin IVA del auto. Eso te va a dar la proporción que tienes que aplicar. Maestro, ¿cuál fue comentar lo de la deducción de la gasolina? Si mal no me equivoco, es el 28. A ver, déjame lo veo. Es el 28, artículo 28. Es el 28. que estoy seguro que está en el 28. Mm, mm, mm, mm, mm, mm. déjeme lo busco por aquí. Es el 28. Si alguien hiciera, eh, me ayuda nada más a revisar si está en el 28, porque estoy seguro que está en el 28. Eh... Aquí. Los gastos e inversiones en la proporción que representen los ingresos exentos respecto del total de los ingresos de contribuyente Los gastos que se realicen en relación con las inversiones que no sean deducibles conforme a este capítulo, en el caso de automóviles y aviones, se podrán deducir en la proporción que represente el monto original de la inversión deducible a que se refiere el 36 de esta ley respecto del valor de la adquisición de los mismos. Aquí está. Va que va. Mi estimado Francisco, 28 fracción 2. José Rodríguez, a todos, topar con contadores que ponen los eh, 28 mil de IVA cuando son exentos y no tienen IVA acreditable. Ahí sí no te entendí. Eh, ¿topar? topar con contadores que ponen los 28 mil de IVA que son exentos y no tienen IVA acreditable. No te entendí la pregunta. Bueno, la, el comentario. Eh, Dalila, creo que hay un error en el IVA acreditable. Ok, ¿por qué, Dalila? A ver si nos ayudas a ubicarlo. Son 28.800 del IVA y, bueno, son 28.000 multiplicados por .97. ¿Cuál sería el error que estás viendo? Pudieras comentarlo, eso nos ayudaría también, pudiera ser que, que esté yo de manera incorrecta. Sin embargo, aquí lo podemos ver, 28.000 de dónde salieron, son el IVA acreditable que fueron aquí los 28.800 pesos por eh, en este caso, el factor de 0.97 nos da un IVA acreditable de 800. ¿Por qué? El artículo 5 nos dice, si es parcialmente deducible, entonces, eh, entonces es parcialmente acreditable. ¿Ok? ¿Sí, mi estimada? A ver, vamos a ver su comentario. ¿Serán con el... Eh, son por el IEPS? el IVA acreditable sería de 800 no, no, no, sería a ver, donde dice deducción aquí mi estimada donde dice deducción, esto es lo que me voy a poder deducir estos 800 los estoy sacando ¿qué es la diferencia? es lo que tú perdiste aquí le vamos a poner para que no se me confunda. le voy a poner aquí eh, le voy a poner pérdida no deducible. No cumple requisitos fiscales. Fiscal. Que son esto. Esto es lo que pierdes. ¿Ok? Esto de azul es lo que vas a perder. Lo voy a poner de azul. Esto de azul es lo que vas a perder. Lo que te vas a poder acreditar y deducir está aquí, en esta línea. ¿Ok? Por aquí, creo que lo está redondeando. A mí me sale 27,936. Ok. Creo que lo está redondeando. Eh, son 8,000 por el punto 97. Ah, Chihuahuas, 28,800 por punto 97. Me dan 27,936. Ah, es correcto. Algo está pasando aquí. Yo creo que lo está redondeando, ¿no? Vamos a ver si le puedo dar fracción. Algo raro está pasando aquí. Vamos a ver si le podemos dar fracción. Sí, fíjate que algo raro me está pasando. Porque son 28.800 por punto .97. ¡Ah, caray! A mí me salen 28. Pero tienes toda la razón. Lo hice ya con la calculadora. Y es una cantidad eh, completamente diferente. ¿Por qué está pasando este error? 28.800. Vamos a dejarlo ahí. A ver, ah, caray. Eh... Ok, eso se debe. Hacer. No sé qué le esté pasando aquí a mi Excel. Tienes toda la razón, ¿eh? Simplemente nada más comentar, no son 28 mil, sino son 27 ,936. Lo está redondeando. Algo, algo está haciendo de manera rara e incorrecta mi, mi Excel. Es mi Excel. ¿Vale? Es que está tomando todos los decimales, correcto. Me imagino que por eso está saliendo el, el, el cálculo. Digo, es cuestión de Excel, nada más aquí hay que modificar. No sé por qué me está dando así, fíjate. Aquí. Si yo le quito o yo le pongo. Y aquí. Sí, me está dando así. ¿Por qué razón? No lo sé. ¿eh? Tienes, tienes toda la razón. Bueno, decimales menos, decimales más. Preguntas aquí. Gasolina, proporción. Entonces, lo que vimos acá es proporción y proporción y esto se llama, es un activo, ¿Correcto? Es un activo y únicamente va a poder ser eh, un porcentaje hasta 175 mil pesos y me dice 175 mil pesos los vas a poder deducir en una tasa, vamos a poner, una tasa, ¿De cuánto? De tasa del 25%. Entonces, cada año voy a poderme deducir, no tiene nada que ver la depreciación, quien me diga depreciación le quito la lengua. Me voy a poder deducir unita, únicamente 43,750. Ahora, cada mes me voy a poder deducir entre 12 Únicamente la cantidad de 3.645.83. Pregunta, ¿Cuánto me puedo acreditar? Esto cada mes, en este mes, ahorita que hagamos esta provisional, nada más voy a poderme deducir 3.645.83. Pero pregunta, para IVA, aquí vamos a poner IVA, ¿Cuánto me puedo acreditar de IVA? Pregunta, ¿cuánto me puedo acreditar de IVA? Dice aquí, ¿las deducciones son meses completos? ¿Esa es pregunta o afirmación? Ahí no te entendí. Pregunta, ¿el IVA del... A ver, dice aquí, ¿las deducciones son meses completos? En el momento en que ya lo estás ocupando... En ese momento se entiende que puedes deducirte todo el mes. Si tú lo compraste el 15 de marzo, ya entendemos que en el momento de esa posesión es el 15 de marzo. En el momento de la utilización es el 15 de marzo. Y por eso te puedes deducir los 3.645.83 de ese mes de marzo en completo. Dice por aquí, el IVA de los 30.000 que pagó. Ok. Pagamos 28.800. ¿Cuánto podría ser lo que me voy a poder acreditar? Los 27.936, o a mí me está pareciendo mil pesos, ¿no? Lo que me puedo acreditar es esta cantidad en el IVA, ¿correcto? Ok, ¿correcto o no correcto? ¿Resuelta tu duda, José Rodríguez? Me voy a poder acreditar el total, ¿ok? Excelente. Bueno. Ahora bien. Gasolina ya quedamos. Ahorita vamos a ir para allá. PC. ¿La computadora es un activo? Aquí le voy a poner proporción. ¿La PC es un activo? Los escucho. ¿La PC es un activo? Dice, sí, sí. Ok. Perfecto. Entonces... Esta me la voy a tener que llevar a, los, a las tasas de deducción que me dice la ley. ¿Correcto? Le voy a poner activo. Activo. Perfecto. Renta del consultorio. Tengo CFDI. Es estrictamente indispensable. ¿Lo pagué con transferencia o con tarjeta? La respuesta es sí, lo pagué con tarjeta. ¿Es estrictamente indispensable? Sí, por supuesto, si no tengo un consultorio donde fregados doy la consulta, no entonces pasa la deducción completa y el IVA completo. ¿Escritorio? ¿El escritorio es un activo? ¿Qué dijimos que es un activo? La definición de activo es un bien tangible que se deteriora con el paso del tiempo en el servicio del contribuyente. Ok, decimos que sí. ¿El bloc de notas es un gasto? Ah, aquí, perdón, le voy a poner activo. ¿El bloc de notas es un gasto? Sí. Si no tengo un, estrictamente indispensable, sí. Ahí les tengo que poner la receta, si no, no les dan antibiótico, por ejemplo. ¿El proyector que voy a utilizar? El proyector. Pregunta. ¿Es eh, activo? ¿Sí o no? Ah, me dice aquí José Rodríguez que es un activo. Perfecto traje que compré traje que compré yo para la realización de pues dar los cursos ¿es deducible? ¿sí o no José Rodríguez? ¿es estrictamente indispensable? ¿sí o no José Rodríguez? yo diría sí es indispensable si no me he visto así pues no me contrata silla médica es un activo ¿correcto? ¿Cursos? ¿Los tengo que tomar? Sí, son estrictamente indispensables. Sí, perfecto. Ok. ¿Revistas? ¿Forman parte de mi educación? Porque también las necesito, las necesito para realizar, pues, obviamente todo este tipo de cosas. Ok. ¿Maniquís? El maniquí lo utilizo para dar el curso. Lo necesito para exponer lo que yo les estoy diciendo. Perfecto. ¿Otros? Otros que no identifico. Bueno, pues tengo CFDI, son estrictamente indispensables, vamos a ponerle que sí. Vehículo es un activo, ¿verdad? Hasta ahí. Perfecto. Ahora, vamos a hacer algo. Vamos a identificar actos exentos, actos grabados, ¿ok? ¿Ok? ¿La comida se puede deducir al 100%? No, mi estimado, dentro de las, eh, dentro del 28 de la ley de impuestos sobre la renta, nos habla, dentro de los no deducibles, que el caso del de consumo en restaurantes tiene un margen, déjame aquí, te lo busco de forma rápida, es el 28, eh, por aquí, déjame le pongo restaurante, restaurante. aquí, Dice el 91.5% de los consumos en restaurantes. Para que proceda la deducción de la diferencia, el pago deberá hacerse invariablemente mediante tarjeta de crédito, de débito o de servicios o a través de los monedos electrónicos que el efecto autorice el Servicio de Administración Tributaria. Serán deducibles el 100% de los consumos en restaurantes que reúnan los requisitos de la fracción 5 de este artículo sin que excedan los límites establecidos en dicha fracción. Ah, ¿qué dice la fracción 5? Ah, pero los gastos de qué? De viáticos. Dice los viáticos o gastos de viaje. ¿Cuándo se considera un gasto de viaje? Bueno, en el país o en el extranjero, cuando no se destinen al hospedaje, alimentación, transporte, uso gozo temporal de automóviles, pago de kilometraje de la persona beneficiaria del viático, o cuando se apliquen dentro de una franja, faja, perdón, faja de 50 kilómetros que circunde al establecimiento del contribuyente. Es decir, si estoy dentro de la franja de los 50 kilómetros, no es un viático, es un gasto que se va a tener que ir al porcentaje que acabamos de ver, que es el 91.5%, no es deducible. El otro que es 80. Y eh, perdón, 8.5%, ahorita saco, es 91.5% menos 100, nos da igual a... El 8.5%, ese es deducible el consumo en restaurantes, los alimentos. ¿Ok? 8.33, gracias. Gracias, es 8.33. ¿Ok? Si es viático, si es viático fuera de los 50 kilómetros, entonces sí procede al 100%. ¿Ok? ¿Ok? Viático. Si no, solamente un 8.33. ¿Ok, mi estimado? Perfecto. Ahora bien, vamos a identificar qué tiene relación con mis actos exentos y qué tiene relación con mis actos grabados. Y vamos a ponerle aquí. Vamos a ponerle aquí. No... No, eh, no diferencio, ¿no? No diferencio. Ok. Compra de materiales. ¿Tienen que ver con mis actos grabados? ¿Qué son mis actos grabados? El curso que di de capacitación. ¿O tienen que ver con mis actos exentos? Compra de materiales. ¿Tienen que ver con mis actos de dar capacitación? o mis actos de dar eh, servicios de odontología. ¿Qué dicen ustedes? Ambos. Ok. Ambos. No diferencio. No hay diferencio entre... porque utilizo parte de mis materiales en lo exento, pero parte de mis materiales también para dar el curso, ¿no? Ambos dos. Gasolina. Actos exentos o grabados. Ambos, ¿no? PC, actos grabados o exentos. Ambos, ok. Renta del consultorio, exentos o grabados. Exentos o grabados. Yo ahí sí diría que exentos, ¿no? Sí lo logro identificar muy bien. ¿Escritorio? ¿Exentos o grabados? ¿Exentos? ¿Exentos o grabados? Dice por aquí, ¿Exentos? Yo te diría, Dalila, ambos, porque también utilizo el, el escritorio para, para estar atendiendo clientes de capacitación. blog ¿Ambos o exentos? Bueno, las recetas únicamente las utilizo para los exentos, ¿no? Proyector. El proyector lo utilizo en mi establecimiento o en ambos. Puede ser que en ambos no diferencio, ¿no? Traje. Grabado o exento. Traje. Grabado o exento. Grabado también creo, José Rodríguez. Silla médica, grabada o exenta. Yo digo ahí que únicamente ocupo mi silla médica, como no la muevo a otro lugar, es exento, para dar mis servicios odontológicos. ¿Están de acuerdo conmigo? Cursos, grabado o exento. Yo digo que ambos, ¿no? Me ayuda para los dos. Revistas, am, eh, acto, exento o grabado. Yo digo que para los dos. Maniquís, grabado exento. Yo digo que en este caso, eh, grabados, porque únicamente lo utilizo para dar los cursos. Otros, no logro identificar, los voy a mandar a no diferencia. Vehículo, yo creo que los mando aquí. ¿Correcto? ¿Sí o no? Ok, perfecto. ¿Qué nos dijo... La autoridad para sacar este factor que vamos a utilizar para determinar lo que puedo hacerme deducible o no, deducible, perdón, acreditable o no acreditable. ¿Cómo sacamos el factor? ¿Recuerda? Alguien que me ponga la fórmula, por favor, ¿cómo se saca el factor de los exentos para términos de IVA? ¿Qué nos dice la ley del impuesto al valor agregado? Bueno, en su inciso 5, ¿no? Nos dice por aquí... Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Cuando el impuesto al valor agregado, trasladado o pagado en la importación corresponde a erogaciones por la adquisición de bienes distintos a las inversiones a que se refiere el inciso D de esta fracción, por la adquisición de servicios o por el uso o goce temporal de bienes que se utilicen exclusivamente para realizar las actividades por las que no se deba pagar el impuesto al valor agregado, incluyendo aquellas que se refiere el 4A, que es el no objeto. Dicho impuesto no será acreditable, ¿ok? El C, cuando el contribuyente utilice indistintamente bienes diferentes a las inversiones a que se refiere el inciso D de esta fracción, servicios o el uso o goce temporal de bienes para realizar las actividades por las que se deba pagar el impuesto al valor agregado, para realizar actividades a las que conforme a la ley se les aplique la tasa del cero, para realizar las actividades por las que no se deba pagar el impuesto que establece esta ley, incluyendo aquellas que se refiere el 4A de la misma, el acreditamiento procederá únicamente en la proporción en la que el valor de, la contra, del valor de las actividades por las que deba pagarse el impuesto al valor agregado o de las que se aplique la tasa del 0%, representen el valor total de las actividades mencionadas que el contribuyente realice en el mes que se trate. Ok, ¿qué rollazo nos aventaron? ¿Cuál es? ¿Se acuerdan de exacto? Ya nos dio aquí mi estimado José Rodríguez. Ingresos grabados entre el total de los ingresos. Ingresos grabados entre el total de los ingresos. Ingresos grabados. ¿Cuáles fueron los ingresos grabados, mi estimado José? ¿Cuáles fueron los ingresos? 20 mil pesotes. Perfecto. Acá está. Es correcto. Ahora me dice, vas a dividirlos, ¿no? Entre el total de tus ingresos. Total de ingresos. ¿Cuáles fueron? Me dice, son 100 mil más 20 mil más nada más, ¿no? 100 mil más 20 mil porque el otro es un préstamo, nada tiene que ver. Total de ingresos, 120 mil. Y esto me va a dar un factor de acreditamiento de IVA. ¿Correcto? 120 entre 120 mil Me da punto .17. 16.67. ¿Correcto? Ok. Hasta ahí. Todo bien. ¿Va? Ahora. Me dice, aquellos actos que ya ubicaste que son grabados, los vas a poder deducir al 100%. Aquellos que son exentos, completamente, no van a pasar al acreditamiento. Y aquellos que no diferencias, pónmelos. ¿Ok? Entonces aquí, para términos de IVA, Vamos a hacer concentrado de IVA. ¿Ok? ¿Qué me dice? Vamos a analizar primero. IVA 100% acreditable. Acreditable. ¿Ok? Y vamos a ver. ¿Quién fue primero? Nos dice por aquí. Actos grabados. Dijimos que el traje. Perfecto. Y aquí dijimos que el maniquí, correcto, el maniquí. Perfecto. Ok, que son mil y tres ¿correcto? Si le diéramos aquí, correcto todo esto es 100% ¿Qué? Acreditable. 100% acreditable. Ahora, me dice los exentos, esos no van a ser acreditables. No acreditable según IVA. Esto lo vamos a sustentar. Vamos a ponerla aquí. Formato de celda. Eh, alineación ajuste combinar celdas le ponemos aquí con base en artículo 5 fracción fracción 5 incisos inciso inciso que es inciso b y c de ley del IVA ok no acreditable según IVA. ¿Qué dijimos? Aquí está dentro de los exentos. Dijimos renta y consultorio, la teníamos bien identificada. Dijimos blog, lo tenemos bien identificado. Mencionamos silla médica, ¿correcto? Ok, perfecto. Ok. Esto no va a ser acreditable. Ahorita vemos qué va a pasar con ello. Ok. No me lo puedo acreditar. ¿Va que va? Perfecto. Ahora bien, me dice lo que no diferencio, lo que está en uno y también está en el otro y no puedo analizar qué es. Aquí vamos a entrar, IVA en proporción. ¿Correcto? Perfecto. IVA en proporción. ¿Qué nos dice IVA en proporción? Ah, bueno. Fíjate que no logro ubicar la compra de materiales. No logro ubicar lo, la gasolina. No logro ubicar la PC no logro ubicar